La sucesión Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han revelat las imatges de las instalaciones interiores situadas al subsol del Zoo de Barcelona davant els mitjans de comunicación. En estas imatges es pot comprovar que el dels de los animales del zoo, si és terrible en la part que se al público, es una auténtica presó en la zona que no es mostra muestra ni s'ha ha mes visitar per especialistas científicos como la doctora Joyce Poole a petició de libera. Esta zona de mazmorras es la que acull los animales que malviven al zoo durante la mayor parte del día, superando tot las 15 horas de reclusión en ellas. Las gavias situadas al subsol son fredes, humidas, foscas y presentan como zonas para el descans algunas estructuras metálicas corroïdes por el óxido que pretenen ser Los animales romanen en aquests soternanis la mayor parte de la seva vida. Eso es así perquè només surten a las instalaciones exteriores cuando el zoo está obert al público, que algunos animales pueden ser exhibits només a la tarde o al matí. Fins i tot n'hi ha que no surten mai, i altres individus els quals van alternant per a sortir a l'exterior. A l'hivern, els animals passen tancats al soterrani unes 17 hores. Amb l'horari d'estiu, el mínim d'hores en les quals són tancats en aquests soterranis és de 15. Hay que conocer que los eh, animales exhibidos en el zoo de Barcelona no viven en esas instalaciones exteriores. Esas instalaciones exteriores es el lugar donde los ponen cuando el zoo está abierto al público. Una vez el zoo cierra en invierno a las 5 de la tarde, en primavera a las 7, en verano a las 8, el resto de horas los animales se lo pasan encerrados en el sótano. Que, que existen en el sol, que son las verdaderas instalaciones interiores, que de una forma. Eh, no, no, no sé catalogarla, no sé clasificar eh, el por qué se los llama a estos eh, sitios donde guardan a los animales, que son nada más que un depósito en un sótano, se los llama peyorativamente dormitorios. ¿no? Alguns los animales que han estado filmados en aquestes gavias del soterrani mai han estat vistos a l'exterior i es desconeix si encara segueixen en vida. En les imatges que han arribat a les mans de Libera, en un sobre anònim, se pot observar la existència d'una cria de tapir amb un problema a un dels ulls, al qual mai s'ha vist a l'aire lliure, pel que segurament mai haurà vist la llum del sol i de la qual es desconeix si encara segueix en vida. També s'observa un jaguar sec mostra estrés tres estímulos auditius y que tampoco ha estat vista en exterior y un os que resisteix a entrar al soterrani a pesar de l'hbit forzat a recibir la mayor parte de la seva vida allí. Que el animal se resiste a entrar a pesar de que es el lugar donde todos los días entra o sea nunca llegan a habituarse a vivir en estas condiciones eh, que como vemos son prácticamente medievales. También se observa cómo molesta els los osos pals o escombres perquè els dopen amb diazepan y tractan de espabilarlos un una mica abans que surtin a la exhibición exterior. En que presenten síntomas clars, las consecuencias de conseqüències d'aquest estat de droga per la gran cantidad de escuma que surt a la seva boca, los movimientos maldestres y la no reacción a estos estímulos. Las girafas son ficadas en gavias no a las cuales no podan prácticamente moure's y a las cuales, a pesar de l'hábit que haurien de tenir pel temps que duen tancades en captividad, es neguen repetidamente a entrar. Es habitual que las girafas tengan que obligarlas a entrar utilizando unas largas cañas con las que las van golpeando para que entren definitivamente. Las imatges obtingudes mostren a llenas dormint en gavias, como las que es poden ver en las guseras als antics dormitoris de las elefantes que encara no s'han clausurat, mandrills i diversos primats en gavias llardoses i absolutament inadecuadas que cual qualsevol mesura de salubritat si fossin revisades per experts científics i no es basèssin exclusivament en asesoramiento de la Asociación Europea de Zos i aquaris, de la qual, fins i tot es pot llegir a la seva pàgina web, alguns protocols per mantenir els animals drogats per a poder ser exposats al públic o para ser habituats a la reclusió amb d'altres animals. Mientras eso passa lluny de las miradas de los visitantes, el Zoo y el Ayuntamiento intentan manipular la opinión pública hablando de naturalizar las instalaciones exteriores, posant decoració de cartón, pedra y plástico, cuando a través de imatges imágenes pot comprovar que la veritable situación de los animales captivos allí está muy lluny de qualsevol concepte que sigui natural para ellos. Igualmente, el único concepto de educación o pedagogía posible que fa es el, el de ser expert en intentar ocultar que los animales no pueden vivir esta captividad pel Merfet de ser productos de exhibición para un suposat prestigio de Barcelona que se declarar Ciudad Amiga de los Animales al 2004. El costo de la decoración de los espacios exteriores se els según los representantes de ayuntamiento a 25 millones de euros hoy anuncian una reforma de, que costaría 25 millones de euros, que no sabemos en cómo las van a conseguir, este, para eh, hacer un, unas mejoras en las instalaciones exteriores de los animales, y, y su, quiero subrayar esto, que son mejoras exter, en, en las instalaciones exteriores solamente, tal como las ha presentado en una galería de renders la señora Sonia Recasens y el alcalde Xavier Trías en la última conferencia de prensa que dieron el zoo de Barcelona. Las imágenes captadas al subsol mostren que el zoo de Barcelona, igual que la resta del zoo, es un altre y fraudulento, dús y maltractament los animales, mientras que oculta la veritat a que aportan a sus diners a las taquillas, como ara que algunos los animals exhibits van a ser capturados en libertad. Son muchos animales los que aún a día de hoy son capturados de la naturaleza para ser exhibidos en zoológicos. Eh, una noticia que tengo para darles, es que el zoo no sé si se las habrá comunicado, es que esta semana llegará la elefanta Bully desde el zoo de Biopark. Y Bully también es otra elefanta nacida en estado salvaje hace 27 años, y capturada de, de su vida salvaje desde muy pequeña. Desde Libera y la Fundación Franz Weber presentarán la denuncia correspondiente davant de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento Europeo a Bruselas y demandan la dimisión del director del zoo, Miquel Trapat, y del cap de veterinarios, Hugo Fernández, conocido en el món de los defensores de los tres animales, para afirmar que los animales no humanos no senten emociones. Como miembros del, del, del Movimiento por los Derechos de los Animales, lógicamente estamos en contra de cualquier uso de los animales para cualquier tipo de, de, de fines. Eh, en el caso de los zoológicos, cuando además ya se han podido comprobar a través de diversas denuncias, eh, casos de mala praxis, casos de muertes de animales en situaciones dudosas, como ha sido el caso de la foca, eh, casos de negligencia, como la muerte del tigre Barúz Ahogado el año pasado, eh, y ahora estas instalaciones... Eh subterráneas que tiene el Zoo de Barcelona en la ciudad, es por lo cual exigimos un cambio urgente en la dirección del Zoológico de Barcelona. Exigimos que se reemplace de una vez la figura del señor Miguel Trepat, que es el director del Zoo de Barcelona en este momento. Como ya venimos denunciando desde el año 2007, es la primera vez que el Zoo de Barcelona es dirigido por una persona que no tiene formación en animales. Es la primera vez que el Zoo de Barcelona está dirigido dirigido por alguien que no es ni biólogo, ni veterinario, ni etólogo, ni, ni tiene ning... es un abogado, o sea, con todos mis respetos hacia su persona, como abogado, eh, pero creemos que no es la persona que pueda tomar las mejores decisiones para los animales, que es lo que deberían hacer, no tomar las mejores decisiones para los visitantes, sino para los animales. Eh, a la vez también pedimos que sea, sea relevado de su cargo el veterinario jefe del zoo de Barcelona, el señor Hugo Fernández, el señor Hugo Fernández, eh, quien ha... Declarado ya en la prensa alguna vez que eh, los eh, animales no tienen emociones, borrando así de un plumazo y tirando por la borda todos los estudios y trabajos del etólogo Jordi i Pi, del que el zoo de Barcelona se lucra utilizando eh, su nombre para dar las becas, copitos de nieve y concursos de, de, de fotos para niños utilizando el nombre de Jordi Sabatepi, que era una persona contraria a la existencia de zoológicos y de circos. Eh, por lo tanto pedimos el relevamiento del, del, del director jefe, del, perdón, del veterinario jefe del zoo de Barcelona y que sea reemplazado por un, otro veterinario que tenga la suficiente eh, el suficiente conocimiento científico, pero también etológico de los animales y que conozca que los animales no solamente tienen emociones, sino que además son merecedores de todo nuestro respeto.